Gracias, así es, continuamos en la provincia de Hermanas Mirabal en esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2023, formación e información para toda la nación Ahora me encuentro en el municipio de Villatapia. Así se encuentra el municipio este sábado santo Donde como ustedes pueden notar ya ha aumentado lo que es el flujo vehicular en esta zona Y el panorama está bien agradable porque hay un sol radiante en este municipio. Vamos a intentar hablar con los ciudadanos aquí en este municipio de Villatapia para ver cómo la están pasando en esta Semana Santa. Hermano mío, buenos días. Sí, Ramón de Sudurán. Ramón, ¿cómo la está pasando? ¿La, está pasando? La, la Semana Santa está pasando aquí muy tranquilo. Intran hizo un llamado que todo los ciudadanos su caco y muchos no han acatado el llamado y la policía está haciendo el trabajo. ¿Es cuánto? ¿No ha habido algún hecho lamentable? Aquí. No, no, no, no, no. Está todo tranquilo. Muchas gracias. Excelente, Ramón. Vamos a continuar por aquí hablando con las personalidades de este municipio. Hermano, ¿cómo lo está pasando aquí en la Semana Santa? Bueno, esto ha sido una Semana Santa tranquila, bendecida por Cristo. Usted está también, ya usted está viendo el ejemplo aquí en la provincia, que es mucha agua. Eh, también la policía actuando, trabajando como debe de ser, diciéndole al ciudadano que use su caco. Y nada, feliz y así esperemos que. Que esto pase tranquilo. Ningún hecho lamentable. Gracias, señor. Nada. Ya ustedes están escuchando, los ciudadanos, aquí en Villatapia Otra persona para continuar hablando. Hermano, hermano, ¿cómo, cómo está la Semana Santa? Tí? La Semana Santa hasta ahora aquí está bien, que no hay caso que lamentar. Lo que se le pide es al jefe de la policía que le, le dé orden a, las, a, la, a, a sus militantes que tiene como que son la policía. A que trate bien el, el, el hombre que anda trabajando en la calle, buscándose la comida día a día. Porque está bien que uno debe de usar su caco protector, porque es para uno proteger su vida. Pero también la policía aquí, los que están aquí aquí en Villa Tapia, los que están buscando dinero. Y, y eso, el jefe de la policía tiene que tomar, tomar cuenta en eso. Ya usted escuchó al jefe de la policía, le hacen un llamado a que tome medidas con los agentes policiales aquí. Bien, señores, vamos a continuar por aquí hablando, hermano, eh, la Semana Santa, ¿cómo la está pasando? Estamos pasándola bien, conchando aquí nosotros, y ha estado lloviendo, que hacía falta agua en este pueblecito. a la gente que tome conciencia y que use el casco, porque los mismos ciudadanos somos los malos, eso lo anunciaron por todos los canales de televisión que la gente tenía que andar con su casco protector y licencia y seguro y todo. Y si la policía va y tranca uno, está bien que lo tranque, porque eso lo anunciaron. Y el ciudadano se anda burlando de las autoridades. Eh. Y es bueno que la policía recoja todo eso que anda sin el casco ahí, porque eso lo anunciaron por todos los canales de televisión. Y hay gente que no lo usa en el casco, burlándose de las autoridades. Eh. Nosotros los motoconchos andamos con todos los requisitos en la calle y la policía no nos está molestando. Y gracias, eh, ¿cuánto? Muy bien, gracias a usted. Y usted ciudadano, ¿cómo? Ok, bien. Así se expresan los ciudadanos aquí en Villatapia, el municipio de Villatapia, una de las ciudades que forman parte de lo que es la provincia Hermanas Mirabal. Miren, vamos a continuar viendo el panorama de este municipio en el día de hoy, sábado santo. Así se encuentra esto. Vamos a escuchar lo, que, que, que, es lo que, pasa, que es lo que pasa. Que es un abuso que tiene donde quiera sobra, no, su sobran, Ustedes no con que papeles le legales, su licencia, un seguro. Le llevan el motor y se lo dan en la tarde. Después, ustedes dan su seguro y su papel y todo legal, ¿por qué le quitan el motor? eso es un abuso con, con, con, con los ciudadanos que tienen esta gente aquí a tú ahora. ¿Quién es? ¿La policía o quién? La policía, porque es lo que están en el motor. No es Amén, dije, la policía le quitando el motor a todos los ciudadanos. Aunque tengan los papeles. ¿Qué yo? Eh, eh, ¿El motor ¿Eh? y, y, y, y con mi carro y todo y me, me lo llevan el motor? ¿Y ahora? ¿Qué, qué hago yo? Papel, la, ¿Vale? No, ¿Vale? Mi, pa anda, mi papel no mi papel ¿Vale? veo ¿Vale? aquí ¿Y, y qué alegan ellos Ay, mi papel, No no usted sabe su licencia vea ¿Vale? ahí anda con el seguro, seguro? y todo ¿Vale? todos papeles todo ¿No? y, y no, no lo que, entregué, entregué, que la tarde okay. Okay. ¿Y, ¿Y, pues, ¿y pues, cuándo fue que le retuvieron de la motocicleta? Ahorita ahorita Ahorita ahorita Ahí está la denuncia de estos ciudadanos aquí en Villa Tapia donde ellos alegan que los agentes policiales están abusando con los motoconchistas, con los que transitan por esta ciudad en motocicleta. Bien, es todo lo que tengo hasta el momento de este, este municipio de Villatapia para esta programación especial Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Ahora regreso con ustedes a los estudios.